Estamos en un nuevo video para YouTube, pero es que esta vez estamos metiendo una base, la, sal? ¿Sí? ¿La de Chili, porque las otras de esta base me tocan bueno, su ser? y pues. Aquí estamos. Piedra, mucha piedra, mucha piedra, muchísima piedra, muchísima, muchísima, muchísima piedra. ¿Qué espera, vale, okay. mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Ding, bang. La media pegía si lo voy a seguir. No Porque no se sabe como que eso lo con. por dos Y mira, así se grifea. Esperen, esperen, esperen, Que se me trabajado un disco La... que seguir con la pifla Tu Tú así le toca así? Call from Bilodefra Call from Bilodefra Bueno, seguimos diciendo Oh yeah. The don't Tú, o sea, ya es una locura. No, me ¿Qué vendía en 900? ¿Por ¿Qué vendía en 900? A ver, podría venderme más cosas de 900. ¿Por qué? Porque soy bueno. Solo por eso. A ver. Uno, dos, tres. ¿no? Uh -huh. No sé. No, vamos a jugar otra vez después. Como en el anterior video no fue más o menos apoyado, porque no lo he visto y todo pues eso. Vamos a jugar otra vez después. De plano aquí hay un humano aquí volando. De plano, o sea, me, la mejor miniatura, ¿no? Ya tengo mi miniatura. El disco me disco encuentro un hack. Bueno, vamos a ver Podríamos um, que jugar? Skyward, Winter, Fist, War, Unifraud Harina, Pupi, Skipu, Pee Fist, Se con ¿Por qué? Porque me gusta B-Wars Porque me gusta b más. Me gusta me gusta el esguarzo Es muy bueno, muy bueno, muy bueno ¿Por es muy bueno? Estoy grabando No soy... es un... ¡Jugio! A ver, ¿qué es Cúbrela, Como quieras, pero cúbrela Ay, no, sé por qué trampos, los... ¿Espera? ¿Es... ¿Es... no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, bueno, recospexing. No, yo sí. no no lo voy a sobrecargar porque lo tienes que meter aquí salió no, no, no, no, no. Luego jugar como un auténtico profesional. de ves pues? Uy, uh, uy, uh, uy. Uh. Algo así como que me quedé. Me quedé. Foto? Uy, así me gusta, es este che.. Sí. No lo quería decir, bro. Pero... No lo quería decir, bro. las otras respetables, salí. Porque de seguro que si se ya van a ir al centro, van a cogerse a la opción. Opsi. Y pues así a padre. Y eso lo van a echar un suavezo, haciendo la luna, nos puede ¿Y tú qué haces? Eso es un No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, Ahorita mismo no tengo ni ¿Un de... Ay no, no. La igual sí. Y hay que comprar Y que comprar Pues no, Puedo A ver si sí, un No, no me esa protección. No les Soy tu tú y yo... Como estoy grifeando, me siento mal, como si no es necesario grifear. Porque se me las mueve, se me Nunca te lo voy a dar con una amiga igual pero sea, ¿sí como que también quedó pues no entonces pues vamos a seguir jugando 2, 3, solo porque voy a ir así, no sé sí, yo con dos. Los es no tiene veo... ¡No ¡Guau, wow, chaval! ¡Lo verá! No, no. ¡Ah! ¡Le pusieron un mosque de recto! ¡Ah, Wendy! Bueno. ¡Tú! ¡Lo no, huye! No, no. gilipolles, eso es lo que pasa así hay que grifiar todo ahora así me acuerdo bien me acuerdo no que el lleno con no, no la idea de que grifiar hay que grifiar así, hay que grifiar los así, para que se confundan así, caraposa y es imposible que sepan dentro de la cama podría ser un poco innecesario. sí Venga, bueno, subimos cuántas son sí en oh ah ah ah ah ah ah Okay, así ya me lo aviso. yo con si yo un conozco, conozco, este con el que eric 007 son creo que es... sí sí pero ya tiene obsidiana chat que divertido tú literalmente ¿Por qué ponen obsidiana Literalmente, no voy a comprar el mejor pico. Mejor este, espera. Espera que no me alcance para el mejor este. Está y está, así. ¡Sú! ¡Tú, ¡Tú! ¡Tú! Oh, <laughs> oh, <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <Is it better? laughs> Espera, me la he ¿En qué 24 horas o sea, mañana a la 1 a 7 a México. Fui de papá. Voy ya. <risa> ah, no. Sigue corriendo, sigue corriendo, corriendo. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, te no, no, que... que... ah, no, bajamos. Ah, no situación es muy tensa, ¿no? no, no me toques. no, no! Tú no te atrevas, José. Sea? ¡Te Corre. ¡Muy, muy, muy, muy, no te yo he vuelto a mi vida no me salgas que, que en los comentarios que, que sos vivo que no se quede todo que ver tu vida no ¿Qué ¿Qué me prometes que vives que no hay ningún que no hay Que me cura En medio Tengo voy, a voy, a. voy, a, voy, ya voy, ya voy, lo voy, voy, ya voy, voy, no, no, no, no, no, no, no, no, no. No lo vuelvas a hacer, ¿eh, por favor, no, ¿No lo hagas. Estas son un sápticas. No lo escribo. Uy, uy, hay que picarlo No, el But was also, yeah. No, have No, Yeah. No me dokey. No me dokey. No me toques. No me dokey. No me toques. No me toques. No me toques. No No me toques. No No por favor, no por favor, por favor No es cierto. Es muy bueno. O sea, la verdad, está muy bueno. O sea, ven latino, por favor. Déjame poner eso. Soy youtuber. O sea, la necesito para la facha. Necesito youtube. Sos YouTube No tengo gusta la paja. ¿Sí? Uy, no, sí. no, sí, No Uy, uy, uy. Uy, uy. Uy, uy. Uy, uy, ojito. ojito que se arma la pachanga uh -huh, 64. Y me voy. Y Más fácil ¿Dónde? la vida hace esta cosa y ya guau se pueda casi siempre me cae le veo como un trago Pero... no me dio tiempo bueno, así es cuando tenías esto de la mierda según para eso me muestras con los 30 minutos Juego rápido, tritura el juego en el Exxon Crusher, Mejora ¿sí? tu juego. Hola, Laura. Hola. Hola, ¿Quieres ser mi esposa? Va, agrégame. es ¿De dónde está yo? ¿De no, no, a no, a tres no, ¿Quieres ser muy fina. Lí, en nada. Abre peligrosos Hasta otros que... No tanto Pero sinceramente después de probar tantos y tantos y tantos Dije, ok, quiero crear mi propio virus Y si, ¿sí? eso es lo que voy a hacer hoy mismo Voy a crear mi propio virus No va a ser algo no completamente simple No, esa cosa va a destruir mi PC Ah, y además de eso, les voy a enseñar Cómo es que se crea un virus De una forma bastante simple Porque, a ver, el virus que voy a crear hoy Es demasiado simple Pero es muy divertido es Este tipo virus lo voy a crear... En un bloc de notas. Sí, un bloc de notas de Windows. A ver, se me ocurrieron muchos tipos de ideas como para crear un virus en este mismo video. Lo que se me ocurrió fue crear un ransomware, básicamente un virus el cual entra en tu PC y te encripta todos los archivos. No puedes usar ninguna clase de archivo en tu PC y la única forma de volver a usarlos es pagar dinero. Y si, sí, a ver, la mayoría de virus que son ilegales funcionan así. Te roban dinero jodiéndote toda la PC. Pero no quiero hacer eso realmente. Ya que si sí, hoy voy a crear un troyano. Digamos que vamos a crear un virus. La idea de hoy es meter un archivo que parezca completamente familiar. Un archivo completamente normal la pc, supongo que hablamos de google chrome y que a la hora de abrir ese pequeño archivo tan amistoso, no pase nada amistoso, lo que puede llegar a pasar acá es que explote la pc, pero también otras cosas que pueden llegar a pasar es que se comiencen a abrir un montón de archivos para explotar la memoria ram, si sí, a ver en cualquiera de los casos algo va a explotar, o la pc o la memoria ram o tu cabeza, algo tiene que explotar ok? así que bueno esta es más o menos la idea que tenía para crear el video, ah, pero antes acordate de suscribirte al canal si llegamos al millón, regalo una PC de 5000$. dólares Bien, ya estamos acá con la PC en la que voy a crear mi propio virus Disculpa, Val, pero te voy a destruir, perdón Para dónde vamos a usar el sistema operativo de Windows 10 No estoy usando Windows 11 porque la verdad es un sistema operativo el cual no me acostumbro usar y no me gusta todavía está muy incompleto, así que vamos a usar Windows 10 el más completo hasta ahora dentro de todo, también algo interesante decir es que los virus que vamos a crear ahora es muy difícil que los antivirus, ya sea como el antivirus de Windows, lo detecten, ya que realmente no es como en sí un virus son comandos que te joden todo. Y bien, para comenzar con el primer virus, era tan simple como abrir el blog de notas y escribir este mismo código de acá. Bien, el primer virus, como estarán dándose cuenta, es muy simple. Es más, esto es para hacerle la voz un amigo. Si lo mandas por Discord, lo abres, se asusta y ahí acaba la cosa. Literalmente son muy pocas líneas de código y muy pocas palabras las cuales podemos escribir y que vas a crear esto. Le vas a cerrar, le vas a Acá puedes escribir cualquier cosa, por ejemplo, Minecraft gratis, pero tiene que tener algo importante. Que Termina en punto bar. Y acá en esta casita, en vez de marcar acá, le pones todos los archivos, le vas a guardar, tendrías este archivo que es Minecraft gratis, lo abrís, y tenés esta cosa de acá. Muy simple, ¿ok? Vamos a otro nivel. Nos vamos a lo que vendría siendo en la misma carpeta, pero esta parte que dice vamos a copiar y ahora comenzamos a pegar 300 veces cuando queramos. Ya cuando hayamos puesto 300.000 veces dando, cerramos, cerramos, lo abrimos y ahora. Parece que se están hackeando la PC y Bueno, esto puedes repetirlo cuantas veces quieras Mientras más le dejes de este comando de random Más pronto se va a poner esta pestaña de acá Y bueno, es interesante Para mandárselo a un amigo le decís hey bro, mira, mira esta pestaña de acá La abrís y se asusta Yo una vez le hice a un amigo y se asustó La broma duró un minuto, pero en la fecha no faltaron. Ok, tenemos ya el segundo virus creado Y este ya es muy interesante Es más, este mismo virus se parece muchísimo a MIMZ-Clin. Este virus que es tan clásico o sea que es muy divertido de usarlo Como pueden ver podemos tener un comando demasiado simple Es más, la mayoría de cosas son completamente iguales al de recién Lo único que cambiamos es que ponemos star CMD Y ya van a ver por qué ponemos eso Le damos a guardar y hacemos lo mismo que recién Le ponemos el nombre que queramos pero que termine en punto bat Lo guardamos en el escritorio, le damos a guardar Y acá tenemos el segundo virus Y si lo abrimos, comienza a pasar esto Se comienza a abrir 300 CMDs por segundo ¡Es increíble! Se acaba de explotar la PC ¿Qué pasó? Se acabaron de abrir CMD de repente Literalmente con el virus más simple del mundo explotaba ya Era horrible No, pero ya le está costando Como pueden ver es como que en las CMDs ni siquiera cargan Se deben haber reabierto como 50 CMDs en cosa de 10 segundos Eso Es increíble ah, bueno, la PC se jodió por completo Y para los que se pregunten Ok, ¿Cómo dejo que se abran de abrir los CMDs? Hay que reiniciar la PC Es la única forma o va, en realidad es la única forma que encontré hasta ahora hay una que otra forma por ahí, pero muy complicada. Así que la forma más simple que encontré es reiniciar la PC y se soluciona, ¿ok? Oh, oh, ¡Está well. bueno! Se acabó de poner la pantalla en negro. Ok, acabo de romper la PC, qué caramba, acabo de hacer. O sea, ese que se avance me des de forma, lo vemos y explotó. Ok, se reinició la PC y ahora... Vamos a mejorar ese vídeo Ya que lo mejor este mismo es que No es que simplemente se limita a que te pongas a abrir cmd como locos Sino que podés abrir muchas cosas más Como el Paint, como el blog de notas, como CMD, como la calculadora Como un montón de otras cosas más del sistema operativo Y que básicamente no simplemente sean pestañas de CMD que se están abriendo por todos lados Sino que te explote absolutamente todo el escritorio de cosas Y eso es lo que quiero probar Y ahora se te daría a comenzar a abrir absolutamente todo Y sí WTF, hasta el panel de control se abrió una calculadora por ahí y explotó, porque caraca acaba de pasar Bien, acaba de pasar una hora de lo que acaban de ver y a simple cosa acaba de romper el sistema operativo Windows se rompió No podía abrir ningún archivo más que explotaba el sistema operativo O sea que sí, con ese virus tan estúpido rompimos el sistema operativo, no sé cómo Pero bueno, volví a descargar Windows y volví a crear el virus Y como pueden ver, aquí está, le vamos a abrir ¿Sí? se comienza a abrir todo como tendría que ser se comienzan a abrir archivos y no paran de abrir nunca más se siguen abriendo los MDs, las carpetas, el explorador todo Y bueno, en este caso reducir la cantidad de cosas que se puedan llegar a abrir Porque el problema con esta clase de virus Es que mientras más cosas como que se abran En realidad más lento se hace Entonces, bueno, es como que si sí, se abren muchas cosas O sea, como que se repite, se abren las pestañas, el CMD, el explorador Y no de notas, pero se abren muchísimos en muy poco tiempo Y como que acaban de ver, pasaron 20 segundos, ya se abrieron muchísimos Y se explotó la memoria RAM básicamente Pero bueno, ahora podemos crear el virus definitivo con esto, ¿bien? a comenzar creando este virus definitivo nos venimos a este archivo que sería el virus normal y creamos un acceso directo, ahora lo que nos toca hacer es crear este acceso directo como si fuese una aplicación completamente normal vamos a hacer que esto se convierta en Google Chrome le damos clic derecho vamos a propiedades le damos a cambiar el icono y acá la parte de buscar descargamos el icono este, le damos a abrir le damos ok y aplicamos este icono y como pueden ver si sí, cambió el icono, tenemos acá una especie de Google Chrome, después a esta cosa de acá, el archivo original lo llevamos a otra carpeta, lo movemos a un lugar donde nadie lo vea, que quede ahí lejos nadie te ve, y ahora trabajamos con esto ahora esto, le vamos a cambiar el título, y como pueden ver, acá tenemos al amado Google Chrome y, ¿sí? parece Google Chrome completamente real, pero ¿qué pasa cuando lo abrimos? esto, es lo que pasa cuando abrimos Google Chrome acabamos de crear un virus prank, un virus broma, un pulcro un falso Básicamente es eso Esto sirve mucho como para hacer una broma a un amigo como para estar de cachas La verdad, es bastante divertido Y está bueno. La verdad es que es una buena broma por si se la quieren hacer a alguien No me miren a mí, ¿ok? No se la mandan a su profeta Espera esperar 30 segundos Y se vaya a la verga todo Y se apague la PC Y te cagues del susto Porque vos pues, se lo mandas a un... Que llegar a medio un millón de visitas, mínimo, como para poder hacer ese video de ahí, porque va a tardar demasiado tiempo, ¿okay? Así que bueno, sin nada más que decir, espero que les haya gustado estos pequeños videos que creé desde uno simple, que parecía Matrix, con todas las lentes en verde, hasta uno donde puedes joder absolutamente todo, no hagan esto, ¿ok? O sea, si quieres hacerlo, haganlo, pero yo no soy responsable, como que yo les mostré lo que estuve experimentando y lo que hice y me quedé, no, no lo hagan, ¿ok? Sin nada más que decir, nos vemos en la próxima y adiós. Bueno, pues No parece que nos vemos, Ay, se ve, se Suscríbete.